bueno bueno bueno bueno bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estoy grabando este vídeo por si a alguien le pica la curiosidad con un mi mix 2 2 no 2s 2 bueno a lo que iba eh, vamos a ver hoy el análisis del mi max 3 mi análisis del mi max 3 y voy a destacar las cosas que considero más importantes las que menos pues menos evidentemente y bueno voy a seguir con con el estilo que me caracteriza este terminal se lanzó en julio de 2018, hace muy poquito. ¿vale? Se lanzó, evidentemente, en China. La versión global está al caer, al caer. Ahora, ahora hablaremos de las versiones. Y os explicaré cuatro cosas de las versiones que me parece muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, lo primero me gustaría mencionar el contenido de la caja. Es raro, pero en esta ocasión, Xiaomi, ni en esta ni en la versión global, que ya he visto unboxings de ella. No viene funda, solo viene el pincho para sacar la ranura de la tarjeta SIM Cable USB A a micro USB tipo C Y un cargador que es de carga rápida Luego, luego hablaremos de él. La diferencia entre la global y la china es esto, nada más Se le pone un adaptador y tenemos la versión global Ahora hablaré de ello En cuanto a las versiones eh, china y global Solo existen estas dos versiones Pero, pero, pero el Mi Max 3, igual que el Mi Mix 2, igual que el Mi Mix 2S, igual que el Mi 8, si mal no recuerdo. El Mi 8 no estoy seguro del todo, así que no os fiéis de ese dato del Mi 8, pero del Mi Mix 2S sí y del Mi Mix 2 también. Mi Max 3 también. Solo existe una versión, que es la versión, o sea, de hardware, que es la versión global. ¿Vale? Y luego hay la versión china, que en realidad es la versión global pero con la ROM china, o si lo queréis decir al revés, solo existe una versión que es la china y se le pone la versión global. El hecho es que de hardware, de hardware es decir, físicamente y por dentro las antenas, solo hay un modelo, una versión, solo una. Y de ahí puede ser la china o puede ser la global. Es decir, vayas donde vayas del mundo, en principio si las bandas de frecuencia te funcionan con él, la operadora y en ese sitio del mundo, no tendrás problemas si es la versión china o si es la versión global. Y ahora viene la pregunta, ostras, y si me compro la versión china, ¿puedo cambiar a la versión global? La respuesta es sí, si el bootloader viene desbloqueado. Cuidado. El 100% de las compras que se han hecho en China, de la versión, valga la redundancia, china, yo señalo este porque es la china, porque viene con el cargador que no es europeo, ¿vale? Ni pone en la caja aquí global versión, si no pondría global versión, y aquí pondría mi max, no pondría letras chinas, ¿vale? El 100% de las versiones chinas han venido con el bootloader desbloqueado. Y eso es genial. Sobre todo con la que ha liado Xiaomi ahora para poder hacer el cambio de una versión china a una versión global. En resumen, las versiones chinas que se venden con la ROM multilenguaje que pone en el anuncio pone eh, Global ROM, Global Official ROM, ¿no? El 100% de esas versiones viene con el bootloader desbloqueado. Y la versión global que ha salido ahora al mercado, viene con el cargador europeo y el bootloader bloqueado y la ROM global. ¿Qué aconsejo yo? Bien, si no tienes intención de tocar el teléfono, cómprate la versión global. Ese es mi consejo. Si tienes ganas de tener el bootloader desbloqueado, como es este el caso, y poder lanzar diferentes ROMs, pues cuando de hecho ya hay, hay ROMs, hay ROMs de GSI que se pueden instalar y son de porque este terminal es compatible con Project Treble y puedes instalar Android Stock yo llevo, he cambiado recientemente a la Xiaomi.eu que va mucho mejor que la global entonces si te interesa trastearlo es importante que compres la versión china con la ROM multilenguaje. ¿por qué? porque va a venir con el bootloader desbloqueado cuando lo enciendas pondrá el logotipo de mí y aquí abajo pondrá un lock para mí, yo es que pagaría un plus, yo pagaría un plus para que viniera con el bootloader desbloqueado porque tienes libertad de poder cambiar lo que quieras y no tener problemas, ¿vale? Esa es mi opinión. Pero sin... Este teléfono, hostia, se lo tengo que regalar a mi madre, compraré la versión global. Los precios van a oscilar, depende de la configuración de RAM y de ROM, que ahora hablaremos de ello, pero de los 210 euros a los 260 euros, por ahí nos vamos a mover, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado de las versiones, de lo de las ROMs y lo de las bandas que os habrán aparecido en pantalla. Habré puesto un pantallazo con las bandas de frecuencia para que las miréis. Insisto, las bandas son las mismas en ambas versiones, lo único que cambia es la ROM, el software. En la interfaz, lo que vemos, pero por dentro así como muchos teléfonos sí que existen varias versiones, este no, solo hay una versión ¿vale? en cuanto a modelos hablaremos de tres colores diferentes uno que es negro por delante y negro por detrás otro que es negro por delante y azul por detrás y otro que es blanco por delante y oro rosado rosado pero rosado, rosa rosa ¿eh? en el primer vídeo que yo realicé del Mi Max 3 hablo de ello con, el, con ese teléfono en la mano, y es rosa, es más rosa que oro. Hay que tener, bueno, a gustos colores. También puede quedar curioso comprar el rosa, bueno, el rosa, el oro, blanco por delante y ponerle una funda negra. También puede quedar curioso, ¿vale? En cuanto a configuraciones de RAM y de ROM, tenemos 6.64 y 6.128. En cuanto al aspecto físico, ¿vale? Del terminal, terminal... Bajo mi punto de vista es precioso. O sea, tú coges el acabado y es premium. O sea, el aluminio frío, de verdad, muy premium, muy bien hecho. No cruje, se siente súper sólido. Estoy muy contento con ese terminal en cuanto a diseño. El, el Mi Max 1 y el Mi Max 2, así como el Redmi Note 4, Redmi Note 3, etc., tenían los, bon los botones retroiluminados aquí. Y según el proveedor de Xiaomi, los botones se veían... Este más retroiluminado que este, este más que este, el LED estaba puesto por aquí y se veía un poco no uniforme, de manera heterogénea y quedaba muy chungo. Y tenías que dar con un modelo concreto que los botones estuvieran bien retroiluminados. Bueno, mira, llamadme exigente. Con esto queda solventado porque al estar los botones dentro de pantalla no tenemos ese problema. En cuanto a dimensiones tenemos, ojo... 176.2 milímetros, tenemos 8 milímetros de grosor y 87.4 de ancho. Poca broma, poca broma. Es un teléfono grande, o sea, el grandullón, el Mi Max, el más grande, no sé qué. Pues sí, es un teléfono enorme, es un teléfono enorme, es una pseudo-tablet. Esto, esto sí que es el, conce el concepto en 2018, esto es el concepto Fablet. Me parece bien llamarle Fable, porque es un inter ahora sí que estamos entre un intermedio, entre tablet y smartphone. Claro, es para un público concreto. Si siempre vas, si siempre tienes disponible un bolsillo grande, es tu teléfono. Porque en realidad con el teléfono hemos pasado a consumir mucha multimedia. Para mí, contestar a mensajes de lo que sea, de WhatsApp o del foro, de lo que sea, o de, o de YouTube, sobre todo YouTube, últimamente tela... Eh, con este tamaño de pantalla poder teclear aquí para mí es una gozada o sea, es una gozada tan ancho ahora me das un teléfono pequeño estoy grabando con un mi mix 2 y estoy incómodo escribiendo una vez me he acostumbrado a semejante comodidad valga la redundancia de escritura entonces claro esto es muy subjetivo tienes que mirar el tipo de uso y el tipo de usuario que eres y a partir de ahí Sacar tus propias conclusiones. Es grande. Claro, tampoco mostraroslo con mi mano tiene sentido porque yo tengo una mano grande. Entonces, tienes que mirar que se adapte a tus necesidades. Pesa 121 gramos, claro, ya no es el peso. Pesa 250, pesa 270, seguiría pareciendo liviano. Su peso, insisto, son 221 gramos. Pero claro, la densidad de la cual está repartido ese peso, o sea, la densidad realmente de este producto, es pobre. porque es muy liviano, aunque tenga 221 gramos, porque al ser tan grande y estar tan repartido el peso y tener baja densidad, joder, estoy enamorado, de verdad os lo digo, enamorado. Me va a costar mucho hacer esta review de manera imparcial. Todas las reviews son imparciales, David, todas las reviews son imparciales. Mucha gente que dice, no, es que hay gente que es objetiva en las reviews y tal. Objetivo en la review, o sea, ser objetivo en la review es esto. Esto que veis aquí. ¿Qué es lo que yo os estoy ladrando? No penséis que me lo sé de memoria. Eso, eso que veis ahí, es ser objetivo, es coger una tabla y mirarosla Eso, ahí tenéis los datos que queráis. Lo que yo os cuento es lo que tenéis que oír, es decir, las especificaciones taladradas, mezclado con mi experiencia y mis opiniones, que es lo que creo que tendría que ser. Bueno, a lo que iba, que me lío, que me lío, que me lío. Entonces, eh, las, son dos partes el teléfono, en realidad. O sea, es un Unibody, e tiene el marco de metal. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Ese teléfono son dos partes. Una parte trasera, que es como una concha. Y una parte delantera, que es el cristal. ¿Vale? Son dos partes. Se sacaría por aquí, por los tornillitos estos. Y haciendo así presión sal, sale la tapa. Por lo tanto, estamos ante dos partes. El chasis es de, es de metal. Pero insisto, son dos partes. La trasera es completamente de aluminio y os aconsejo que le pongáis una funda. Este está completamente nuevo, pero por ejemplo, desde el Mi Mix 2, el cual os hablo, solo del roce con la ropa le saltó un poquito la pintura de aquí. Y en anteriores terminales Mi, Mi 6, el Mi 6, el, ahora no me saldrá. En el Mi A2 también hay casos, es decir, los acabados de Xiaomi en cuanto a esta chapa, son buenos, pero se des... bueno como es como con todos los teléfonos. En el OnePlus 5 Black, el, el Black Moon ese, también se descorchaba. O sea no no Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se van a descorchar si no los tratas bien. Pero esta pintura, que en realidad es metal, con una con una capa de pintura por encima, pues evidentemente se, se descantilla si no lo cuidas bien. O sea, no, esto no es indestructible. vale Bueno, a lo que iba. Son dos partes. Tenemos una ranura. Híbrida, esta ranura de aquí, mucha gente me pregunta: ¿se pueden meter dos? Eh, ¿Se pueden meter dos SIMs a la vez? Sí, en stand-by dos SIMs funcionan con el 4G, ¿vale? Por si a alguien le pica la curiosidad. Y si no, tenemos dos nanos, son dos nanosims o una nano SIM y una micro SD hasta 256 GB, ¿vale? Efectos estéticos, efectos prácticos, es grande, como ya he dicho. Tenemos aquí la ranura en la, en la izquierda, tenemos en la derecha botones de encender y apagar, botones de bajar y subir volumen, no bailan, se siente sólido. El clic que hace, bueno, si hago doble clic se enciende la linterna, pero el clic que hace, escuchar Bien, es un clic sólido, es un clic de calidad. Me tiene contento en ese aspecto. Aquí tenemos... ¿No estás tan negro? No se ve. Ahí. Tenemos el emisor justamente centrado, el emisor infrarrojo. Aquí tenemos el micrófono de cancelación de ruido, jack de 3.5 milímetros. Tenemos una cosa que no me gusta nada y es el USB tipo C. Bien, como si fuera USB tipo B, me da igual. Aquí tenemos un altavoz y aquí tenemos un micrófono en realidad. Esto no es un altavoz, es un micrófono. Esta falsa simetría personalmente no me gusta. No me quita el sueño, no me gusta y tengo que decirlo. La parte frontal tenemos aquí. Aquí tenemos un flash frontal, que está muy disimulado, pero aquí tenemos un flash. Aquí tenemos la cámara frontal. Aquí tenemos el altavoz. Y aparte de altavoz para las llamadas, también es altavoz de los agudos. Es decir, no es sonido estéreo. Esto solo emite agudos. Y mínimamente graves cuando estamos escuchando una llamada. Y aquí tenemos... Si sí, no sé si se, se alcanza a ver bien. ¿sí? Aquí tenemos el sensor de luminosidad y de proximidad, ¿vale? Es decir, flash, cámara, senso, eh, altavoz, sensor de proximidad y luminosidad. Y entre el sensor y el altavoz, aquí chiquitín, tenemos un LED de notificaciones de color blanco. Que la verdad es que es chiquitín. Mm, podría ser. Podría ser un poco más grande. Seguro que me llega alguna notificación en el transcurso del análisis y veréis que se enciende el LED. Se, se ve bien, ¿eh? Por eso esto ya es ser muy, muy quisquilloso. Me gusta mucho ese teléfono y le exijo, ¿no? Porque lo he usado y me encanta. Y aquí se enciende el LED y es chiquitito, pero insisto, se ve mejor que otros que no tienen, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, seguimos. Habiendo repasado estéticamente cómo es el teléfono, insisto, nada cruje, nada está vacío... Todo tiene el mismo... No sé, es que se ve una construcción muy sólida. De verdad, muy, muy sólida. Protruye la cámara, ¿vale? Y al no llevar funda de serie, no sé si lo he mencionado antes, pero la gran mayoría de Xiaomi's ahora llevan funda de serie. Este no. Este, la caja, no viene funda. Entonces, es una mierda por parte de Xiaomi. Ya podrías haber puesto una fundita. Pero cuando cojáis fundas, luego hablaremos de los accesorios. Aquí los tengo preparados. Pero cuando cojáis funda, pensad que la cámara protruye, No le podéis poner un skin, una pegatina o lo que sea, porque si no os vais a encontrar con la cámara ahí. Mucha gente se ha comprado una lente, una lente un cristal que protege la cámara. ¿no? Y luego no se dan cuenta que por la noche cuando realicen una foto con el flash, ¿sí? ese, ese, ese cristalito que ponen para proteger entre comillas la cámara, lo que va a hacer es que haya una refracción de la luz... Y las lentes, eh, bueno, la luz se refracte del flash por las lentes y se vea fatal. Es decir, esos cristalitos eh, sobran, van mal. O sea, van mal si haces fotos nocturnas. Así de claro os lo digo. Bueno, pasamos a hablar de la pantalla. Tenemos una pantalla LCD IPS. Tenemos 10 puntos táctiles y un tamaño de 6.9 pulgadas, ¿vale? Esas 6.9 pulgadas, que es la diagonal, no os engañéis, no nos engañemos... Están en formato 16 novenos. Es decir, es un formato alargadito. Y la tenemos redondeada, no por flash. ahí no por flash, ya no sé ni lo que digo. No por software, sino físicamente está redondeada. Lo digo porque otros, saludos Motorola, lo, lo acaban de redondear por, por software y no acaba de quedar bien. Y este está redondeado, la pantalla es redonda de por sí. vale Está fabricada, redondeada en las esquinas. Tenemos un casi 80% de de frontal lo que ocupa la pantalla en realidad es un 79.8% por si alguien se quiere poner muy quisquilloso y lo que realmente el dato que realmente me importa y que voy a analizar a fondo en, las siguientes, en los siguientes análisis es que tenemos 122.9 centímetros cuadrados de pantalla, ese es el dato 122.9 centímetros cuadrados de pantalla, es la área real útil de pantalla, lo demás me da absolutamente igual pues seguimos. 1080 por 2160 píxeles es la resolución básicamente que tenemos en el aspecto de 18 no menos como ya he mencionado. Lo que nos da aproximadamente unos 148 146 píxeles por pulgada. ¿Se distinguen los píxeles? No. Se ve genial. Cristalino. Amor. La pantalla es amor. O sea, es... Bien. Perfecto. Y una cosa que me gusta mucho de las pantallas de gama media de Xiaomi... Primero que no tiene ninguna fuga de luz y ninguna historia rara, ¿no? Pero aparte de eso, me gusta mucho de las pantallas de gama media de Xiaomi, es que no quieren imitar el push de colores que tienen las AMOLED. Y por ende, los colores ya de por sí son fríos, que se pueden calibrar. Puedes poner colores fríos y colores más cálidos, pero de por sí, de manera estándar, tiene una tonalidad muy fría, tiende a un azulado. Y ese, esa fría, eh, da, a mí, me da una sensación que me gusta más esto es muy subjetivo ¿eh? tú coges un Mimix 2S por ejemplo o un Mimix 2 y los colores son más los blancos son un poquito más amarillentos y depende cómo parece que no lo es pero parece como que la pantalla es ahí tienes que no está que no quemado igual lo digo mal ahora a ver que no quiero salirme de contexto o sea no quiero que se me saque de contexto mejor dicho pero los colores se ven aquí más fríos que en un gama alta de Xiaomi que se ven la malta de Xiaomi que tenga pantalla LCD IPS, que se ven como más intensos y por ende entonces los blancos los blancos se ven más amarillentos. Y a mí eso no me gusta, es mi opinión, ¿vale? Pero está ahí. O sea, la pantalla me encanta por eso y la del Redmi Note 5 tiende a ser exactamente igual y tiende a comportarse igual. No tiene protección Corning Gorilla Glass de nada, aunque hayáis oído que patadín que patadum... Xiaomi no confirma nada en su página web oficial Entonces, ¿tiene protección? Me da igual Yo le he puesto, aunque no se ve ahora Aunque casi no se note, lleva un protector de pantalla Luego hablaremos en los accesorios de él ah. Me da igual Aunque llevara Corning Gorilla Glass 24 Llevaría protector de pantalla He visto y he tenido no, no he tenido, miento me han, o sea, me han dejado para luego venderlos Teléfonos móviles con Corning el, el último, el Galaxy S8 Plus Que tenía Corning Gorilla Glass 4 Estaba rayado estaba muy bien tratado y rayado solo de la, de, la, de la funda del libro. Corning, gorilla, glass, lo que tú quieras. Pero ponle un protector de pantalla que no cuesta nada, que valen 2 euros y todos contentos. Luego, insisto, hablaremos de ello. Bajo la luz del sol, peca, cojea. vamos a engañar. O sea, me gusta mucho el teléfono, pero aquí, la, aquí al, a, al César lo que es del César. Y aquí, mmm, César, no te toca. <risa> Se ve justo. Se ve justo, a las 12 del mediodía, si le incide la luz, la vas a ver. No vas a tener dificultades, no vas a tener que buscar ningún ángulo, pero vas a notar que se ve muy apagada. Vas a hacer el gesto de ir a subir el brillo, ¿no? vas a decir, ostras, voy a subir el brillo. Y vas a notar que con el brillo a tope, no acaba de verse todo lo iluminoso, todo lo luminosa que quieres. Lo he probado con MIUI 9 y con MIUI 10, con la Xiaomi.eu y con la ROM Global. Pasa con todo. Es lo que hay, no podemos pedirle peras al oro, o sea, no puedes coger un móvil de 200 euros con semejante pantalla y pedirle que a plena luz del, del mediodía, pegándole el sol, eh, te rinda como una super AMOLED de Samsung, o sea, no, las cosas como son, pero está bien, ¿eh? cuidado, está bien, por el precio no se puede pedir más. Entonces, el corazón, lo que nos encontramos dentro del teléfono, está movido por Android 8.1. Con Miui 9.5, Miui 10. Hablar de esto también es un poco terreno pantanoso porque podemos cambiarle la ROM y tal. Y bueno, mmm, ¿qué sistema operativo lleva? Android. <ríe> Luego ponle la ROM que quieras. Pero de base te va a venir con la ROM global, seguro, 9. Miui 9.5. Y va a ir de perlas. O sea, va a ir de perlas. Todo lo que he mencionado va a ser absolutamente igual, evidentemente. Y no vas a tener ningún tipo de problema. No tiene ningún tipo de bug. No se traba en ningún lado. Yo no he encontrado ningún tipo de fallo por software. Nada reseñable. Al contrario. Muy contento. Y con mi 10 hay muchas cosas que están más, más a la mano. Quiero mencionar tres o cuatro cosas de software que a mí me han gustado. Por ejemplo. Por ejemplo. Es grande. No llevo evidentemente, con el pulgar a ningún sitio. Pero cuando estoy de pie o andando y si hago así, llego. Y me es cómodo, parece una gilipollez, pero me es cómodo. Bueno, es un detalle, seguro que mucha gente ya sabía que esto existía, lo sé, pero en este teléfono tiene vital importancia, estaremos de acuerdo. Y luego, otra cosa que pasa en mi Wii 10 es que cuando bajamos y subimos el volumen, lo tenemos aquí a mano derecha y el pulgar nos alcanza para poder gestionar perfectamente los volúmenes, me explico, sin tener que acudir a la barra superior, porque cuando estamos, cuando estamos. Eh, vale, un detalle, me he dado cuenta que la he cagado antes aquí no está el sensor de luminosidad, aquí está el sensor de proximidad aquí está el sensor de luminosidad, ¿qué lo veis? que está parpadeando bueno, da igual, es un detalle sin importancia, el LED sigue estando ahí donde he dicho eh. estoy esperando a que llegue una notificación para que lo veáis eh, lo que iba diciendo, digo, con el pulgar nos alcanza para llegar en mi Wii 10 a muchos sitios bueno, son detallitos, detallitos que tienen su sentido en un teléfono tan, tan grande Sí, es muy grande. Lo es. Depende del uso, te puede ir bien. Depende del uso, o no. Tenemos un Qualcomm Snapdragon 636. Un octa a 1.8 GHz. Crio, núcleos, el clúster, los clústers, Crio, 260. Me aburre decir todo esto a mí. ¿eh? Me aburre, pero lo tengo que decir porque si no, aquí me decís: Es que te lo has olvidado, es que no lo has dicho, es que tu análisis no es completo. La GPU es la Dreno 509. Va bien, va muy bien. Si, con, si llevara el Snapdragon 625, diría lo mismo. ¿eh? Tal vez por 200 euros, pues le exigiría que valiera 170, pero es que estamos, a un, estamos en un momento donde el hardware, a nivel de procesadores, ya ha llegado, a, ha llegado al límite. Es decir, de aquí tres años. Un Snapdragon 835 rendirá de puta madre. El Snapdragon 625 lleva tres años en el mercado, ¿eh, amigos. El Redmi 4 Pro salió, él fue el primer eh, teléfono con el Snapdragon 625. En fin, sigo que me enrollo. Eh, Adreno 509 y aquí sí que me pararé. La memoria es de gama alta, es una DDR4. La velocidad de la memoria RAM, RAM, que como hemos dicho antes hay 4 o 6 GB de RAM disponibles según la versión. Y la memoria interna es EMMC. A ver, que no cunda el pánico. EMMC es memoria de gama media-baja y UFS 2.1, 3.0, 3.1, vamos para arriba, es de gama alta. ¿Hay mucha diferencia? No. No, o sea, numéricamente sí, sobre el papel sí, pero para el uso, por ejemplo, de una persona normal, os digo yo que no. Desde este teléfono he gestionado escaneos de documentos de 300 y 400 páginas y ni se ha inmutado. Necesito un Ferrari, ¿no? Para irme de Zaragoza a Barcelona. Es que más de 120 no se puede pasar. No sé si me explico. Entonces, para igual es una reflexión un poco idiota, pero bueno, es la, lo que yo pienso. ¿Molaría que llevara UFS 2.1? ¿Notaría diferencia? Es probable que un poco más de fluidez notara. Es probable que notara menos consumo de batería, aunque batería ya hablaremos luego, pero le sobra. ¿Pero es necesario? No. Encarecería el precio del terminal y para mí no sería necesario. Así que lo menciono por si alguien, no sé, es muy quisquilloso... Pero no creo que sea necesario ponerle un UFS a un terminal de estas características. Batería. 5500 mAh de polímero de litio con Quick Charge 3.0, que el cargador sí que trae Quick Charge 3.0. 9 voltios, 2 amperios. Penca que te cagas. O sea, media hora, yo qué sé, un 20, casi 30%. Que 30% de 550 miliamperios es una barbaridad, ¿vale? Entonces, muy contento, de verdad, muy contento. Mm, tiene la carga rápida, viene incluido en el, cargador de, en el cargador de serie, que muchos terminales no lo traen, y no se le puede pedir nada más. Y si queréis el dato, por si os interesa, y me parece que ya lo sabíais, porque esto es metal, no tiene carga inalámbrica. A nivel de batería, mm, tres días, 9 horas de pantalla, mm, ya está, enfermedad. O sea, terminarse la batería de este teléfono es tener una enfermedad y no, tener, no creo que no creo que sea necesario ahondar más en el tema de la batería. Batería le sobra, cárgalo cuando te diga que lo cargues. Tenemos una cámara principal, tenemos dos cámaras, ¿vale? O sea, en realidad tenemos tres, una frontal y dos por la parte trasera, ¿vale? Esta configuración de cámara, a ver, no me gusta, seamos francos. Seamos francos, Xiaomi, ¿qué hiciste? ¿Para qué copiaste a Apple? ¿Me lo, me lo, ¿en ¿Qué sentido tiene? O sea, Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi, que ha sacado el Mi Mix, 2 al el Mi Mix 1 al mercado, el, 2, el 2S, o sea, ha innovado. Ha sido original. Va y copian el diseño de cámara del iPhone X. O sea, uh, uh, uf, me explota la cabeza. Cuando pienso eso, me explota la cabeza de verdad o sea, me, me entran ganas de tirarme por la de saltar por la ventana atándome las manos a los huevos no entiendo nada pero bueno da igual eso sí que me quejo la cámara esta podría estar en otra configuración que no se parecía al iPhone X y a mí me gustaría más pero es lo que hay, a lo que iba que me lío tenemos una cámara dual de 12 megapíxeles el sensor principal focal 1.9 con unos píxeles de 1.4 micras y tiene evidentemente detección de fase autofocus etc es el sensor Samsung S5K2L7, y esto sí que lo estoy diciendo de memoria, mirad si estoy enfermo. Es el mismo sensor que comparte con el Nokia 8 sirocco o el Redmi Note 5. El otro es de 5 megapíxeles, simple y llanamente sirve para la profundidad, no vais a encontrar eh... leches, eso oh, no me va a salir ahora y no quiero cortar el vídeo... No vais a encontrar que, se, que sirva para hacer zoom, ni hacer un gran angular. Ahora, gracias. Solo sirve para detectar más información en la escena y crear esa profundidad de campo. Para nada más. Y el sensor, por si a alguien le pica la curiosidad, también me lo sé de memoria este, no lo estoy mirando, es el S5K5E8 de Samsung. Ambos son de Samsung. Tenemos un flash de dual... O sea, dual LED de doble tono esta vez. Tenemos dos doble tonalidad. La verdad es que el flash lo veréis luego en un vídeo que os dejaré. Mm, bestial. O sea, aquí no se puede apreciar, pero es bestial. Tiene pijadas el software como esto, que también está muy bien para encender, los gestos y tal. Muy contento. Ya haré un vídeo de MIUI porque si no esto se va se al va alargar innecesariamente. Pero muy bien. Debo decir un pequeño parón. Estoy hasta las narices de seguir el guión. Eh, debo decir que yo era una persona que nuevamente cogía el teléfono y tenía que desbloquear el bootloader para poderle poner Android, eh, Android Stock, AOSP, Lineage o alguna ROM, pero hostia, últimamente MIUI me está gustando, ¿eh? MIUI 10, tengo que confesar que me está gustando. Es un fanboy de Xiaomi, soy lo que tú quieras, pero me está gustando MIUI 10. Estoy muy contento, tiene muchas funcionalidades, por ejemplo, esta. Me gusta, o son sea, tonterías así me gusta. Luego puedes hacer hasta una captura de pantalla más larga si es texto, no sé, mil historias que ahora mismo me liaría aquí para apagar la pantalla. Así se apaga, Hostia, no, me tiene enamorado, de verdad, doble toque para despertar, muy bien, muy contento, con la Xiaomi.eu tenemos reconocimiento facial que va de lujo, de lujo, de lujo, igual, ahora, ahora me, alguien me va a matar, igual que el del OnePlus 6, igual de rápido que el OnePlus 6, igual, igual, igual, lo único que por, en condiciones de baja luz, no acaba de... No acaba de. Pero en mi día a día, por ejemplo, yo te comparto mi experiencia. Si te interesa bien y si no, pues lo siento. Pues lo siento. Durante el día a día es como cambiar un poco el chip. Durante el día a día uso el, el, el reconocimiento facial que incluso tiene la función del que se levante el teléfono y que te reconozca la cara. Es decir, sin tocar nada. Tú coges el teléfono, lo levantas y te reconoce la cara. Y eso me parece genial. Ahora no lo voy a hacer porque tengo la cámara. Estoy detrás de la cámara y queda muy mal perder el tiempo aquí, pero es rapidísimo. Y luego, por la, una vez que estoy haciendo de noche o estoy en interiores sin luz, pues ya uso el lector de huellas. Pero durante el día que estoy en la oficina o lo que sea, levanto ¿no? y se, se desbloquea solo con mi cara. Es la leche. Estoy muy contento. Insisto, no es como el del Pocophone, no es como el del iPhone X, no es como el del Mi 8, que por la noche funcionan de puta madre. Pero muy contento. No me puedo quejar. ¿Por dónde iba? Por las camaritas. Y eh, de vídeo, vídeo por si a alguien le, le interesa el dato, graba a 30 frames. A 1080, a 720 y a 2160 píxeles. ¿vale? No tiene estabilizador óptico físico de imagen, pero sí electrónico. Es decir, cuando grabemos un vídeo nos va a recortar la imagen, va a hacer un recorte de la imagen y lo que hay dentro ahora mismo de mis dedos, más o menos aquí... Ahora, dentro de mis dedos sería lo que estabilizaría y lo de fuera nos lo perderíamos, ¿vale? Pero bueno, eso cuando estás haciendo el vídeo ya lo ves. Y una cosa muy, muy importante que yo he notado, ¿vale? Y que esto la he cagado en el clip de vídeo que os dejaré, la he cagado porque, ahora veréis por qué. Cuando estás grabando vídeo, parece que no estabilice, pero la estabilización la hace luego, la empo, en entre comillas, postproducción. Que... Cuando la gente dice eso me imagino a, a siete monos ahí haciendo postproducción, sabes, cerrados en una oficina con, con siete ordenadores, tic, tic, vamos a postproducir el vídeo que acaba de grabar. No, no, no. Me refiero a que luego cuando tú lo visualizas está perfectamente estabilizado como vais a ver a continuación en los clips que os voy a dejar de vídeo. Bueno, esto es una prueba de grabación con el Mi Max 3. Eh, estoy grabando a 1080, 30 frames por segundo. Luego veréis lo mismo, pero a 30 frames por segundo también, 1080, pero de noche. Y me gustaría remarcar que al tener estabilizador digital, o sea, óptico de imagen, pero es digital, no es eh, físico, no son, unos, eh, no son unos imanes, pues entonces se recorta la imagen. O sea, en realidad por aquí estoy poniendo el dedo y no aparece y ahora aparece. No sé si me explico. Bueno, el tema es que se recorta la imagen. En pantalla, y ahora mismo no lo veo estabilizado pero sé que luego cuando lo pase al ordenador va a estar estabilizado, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a andar y veremos cómo coge el cambio de luz, que es lo más importante y lo que más putea, entre comillas, al teléfono. ¿Veis que está quemado? La luz, la luz aquí a mano derecha está quemada ahora mismo, ¿eh? La imagen, ¿lo veis? Ahora voy a cambiar el foco, lo hace bastante bien. Vemos como autoenfoca sola la cámara, está muy bien. autoenfoca muy bien y nada, en Harrison la verdad es que no tengo queja de la cámara estoy muy contento con ella no es una cámara top no es una cámara top pero se comporta muy muy bien vemos que pierde estabilización por lo menos en pantalla yo ahora mismo no veo la estabilización y ahora dejo de hacer zoom y parece que está más estabilizado y nada, en realidad lo que más putea una cámara son estos cambios de luz, ahora aquí está oscuro aunque no lo veáis Y levanta la escena, levanta la escena, en este caso al revés, aquí está disminuyendo para que no se queme Pero si lo veis ahora mismo está quemado, a la derecha está quemado, veis la casa está quemada, vuelvo, plas Esto para mí ya es síntoma de que la cámara para mí es más que suficiente, me va a cumplir en el 99% de los casos, lo veis que he quemado y lo que es increíble para mí esto ya es suficiente no necesito un camarón y la verdad es que no me puedo quejar porque me tiene muy contento ahí tiene grano pero no se le puede pedir más a una cámara por este precio de verdad yo estoy muy contento con la evolución que ha hecho xiaomi con la camarita esta samsung que es la misma que monta el siroco el nokia 8 siroco y la misma que monta el redmi note 5 para mí más que suficiente bueno esto es una prueba de grabación nocturna con el mi max 3 Podemos activar o desactivar una linterna. Ahora mismo está activada, pero una vez la activamos o desactivamos ya no la podemos quitar. No sé si me explico. Es decir, yo ahora he elegido ponerla y ya no la puedo quitar en todo, la, en todo el clip de grabación. Aquí está mi gata. Autoenfoca bastante rápido, fijaos. Autoenfoca bien. Y la verdad es que las condiciones de baja luz no está mal, ¿eh? A ver, tiene un poco de grano, de hecho si hacemos zoom Tiene grano Pero mal, mal, mal de tono. Está hasta zoom por 6 Zoom por 10 Se mueve bastante Estoy, No estabiliza bien con zoom Pero sin el zoom La verdad es que se comporta como si estuviera flotando ¿eh? Siendo de noche está bastante bien ¡Luno! No he, bien. Hecho, o sea, he hecho fotografías Pero son fotografías mías personales y no las voy a poner, así de claro os lo digo. En fotografía se comporta súper bien. El campo, la profundidad de campo, el efecto retrato lo hace súper bien. No creo que haya nada destacable ni creo que se tenga que... Me voy a poner a hacer fotografías a las nubes a ver si sale más gris o más azul o más no sé qué. Os prometo que las fotografías al 99,9% de las personas... Vais a tener más que suficiente. O sea, y, evidentemente, comparado por ejemplo con un Note 8, que el otro día me dio por compararlo, haciendo pitch to zoom, y ampliando, ampliando, ampliando... Pues sí, el Note 8 tenía más... Se veía menos grano. Pero es que yo nunca hago, yo nunca hago zoom a la, al, al séptimo piso del edificio de atrás de la persona que estoy haciendo la foto para ver si la ventana se ven y tira. Es que... No, no lo hago nunca y por ende sacarlo aquí en una review y tal y tener que editar el vídeo con esta tontería pues no, lo siento no, no, es, no es mi estilo otra gente lo hace y, y si lo vas a hacer tú pues encantado pero no, no es mi caso vale así que dejaré los clips de vídeo para que veáis cómo graba creo que con esos clips se puede, se puede evaluar la calidad de una cámara que ya os digo que es de notable alto o oh, ¿qué has dicho pues si es un gama media lo que tú, será lo que tú quieras mételo donde quieras en casilla lo donde quieras pero la cámara es Sencillamente, para mí, más que el suficiente. Me cumple y me cumple con muy buen resultado. Muy resultona. Ya está. Ahí se acaba lo de la cámara. Lo que quería decir del giros del, del estabilizador óptico. Tiene un estabilizador óptico digital que recorta la imagen. ¡Oh! Pero la recorta, vaya mierda. Bueno, a ver, vaya mierda. Echa un paso atrás. O simplemente ten en cuenta, cuando estés grabando, cuando estés grabando, lo verás. Cuando pases de modo foto a modo vídeo. Verás que hay un recorte de la imagen, lo tienes en cuenta y ya está, ningún problema. Una vez hayas hecho eso, simplemente pues graba, tampoco tiene mucha complicación. A lo que iba es, un, ahora es un detalle ¿eh? que quiero compartir con vosotros. Un terminal con estabilizador eh, óptico, por, con, es decir, óptico mecánico, que esté la cámara flotando, como le des una hostia al teléfono se te caiga mal... Tú no vas a ver que se ha roto. Vas a ver que se ha roto cuando grabes un vídeo y no estabilice bien. ¿Entendéis? Es decir, para mí, un, un teléfono del día a día que se me puede caer, prefiero que sea digital. No, no lo quiero. No lo quiero mecánico. No lo quiero. Es como si se te cae una cámara reflexa al suelo. ¿Se puede dañar alguna lente interna? Sí. La respuesta es sí. Y te darás cuenta luego cuando grabes el vídeo. Y Para mí eso... El digital nunca se va a romper. Quedaros con esa idea. Y a partir de ahí que la gente piensa, o sea, piensa lo que creas conveniente. Es mi opinión y yo lo veo así. vale. Eh, la cámara selfie tiene eh, autofoco también. Y aparte de autofoco y tal, lo que tiene que me interesa bastante es el flash. Bueno, es un detalle que muchas veces pues, te puede saltar. Por si a alguien le interesa es de 8 megapíxeles, focal 2.0 y los, el tamaño del píxel es de que lo leo. 1.12 micras Y el sensor Samsung, que este sí que me lo sé de memoria Es el S5K4H7 H7 como el... Este de la limpieza Vale, sonido No tenemos doble altavoz La gente dice que tiene doble altavoz estéreo No tiene doble altavoz estéreo, amigo No tiene doble altavoz estéreo Por aquí suena bien, normal, completo Graves, agudos y medios Y por aquí solo, suena, por aquí solo suenan agudos Nada más. Los decibelios nos estamos moviendo entre los 80 y pico, 90 decibelios. Bien, es un volumen más correcto y tiene bastante cuerpo, es decir, tiene los graves muy acentuados y eso me gusta bastante. También tenemos a nivel de sonido jack de 3.5 milímetros, como he mencionado antes, que nos irá bien, por ejemplo, para la radio FM y ahora de antena. En la radio, funciona la radio sin el jack, aunque con el jack capta mejor señal porque hace de antena en los auriculares la verdad es que es una gozada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es una gozada. Conectividad. Tenemos WiFi, evidentemente. Ah, también se puede llamar. En el teléfono se pueden hacer llamadas, eh? tenemos, tenemos, tenemos WiFi fi eh, de doble banda, A, B, G, N, Y tenemos Wi-Fi direct, DLNA. Y evidentemente podemos crear un hotspot. ¿eh? No he encontrado que tenga protocolo MHL o Slimport. No lo he encontrado, vale, que es esto de compartir por cable mediante HDMI. No lo he encontrado, insisto. Pero mmm, se tendría que probar. En ningún lugar, ni en la web oficial, lo he encontrado. Bluetooth. Tiene 5.0 de, eh, de, de bajo consumo. Mmm, emparejado con el reloj, ningún problema en absoluto, exceptuando que Miui a veces me mata alguna aplicación en segundo plano, que me cago en la leche pero si das los permisos funciona perfecto, GPS no tiene el doble GPS del Mi8 que creo que eso del doble GPS fue propaganda porque funciona, he probado el Mi8 he probado el pocofon y este y el Mi Mix 2, yo no noto diferencia en el GPS y en zona de montaña, ¿eh? o sea no, no noto diferencia, tiene puerto infrarrojo que puede ser interesante pues para usarlo de mando a distancia la radio FM que ya he mencionado y el USB es tipo C con el protocolo de carga que he mencionado antes, y es 2.0, nada más, mm, poca cosa más a nivel de conexiones, tiene acelerómetro, tiene giroscopio, el giroscopio es con el cual se ayuda para realizar la estabilización de vídeo, tiene sensor de proximidad y tiene brújula. Ya he acabado de decir todo, hostia qué bien. Oh. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los accesorios. Eh, accesorios, dos protectores de pantalla, vale. Os estaré poniendo en pantalla protectores de pantalla, a pantalla. Me repito, como, un, como eso, parezco gilipollas. Uno que es de cristal y otro que es de hidrogel. Ahora mismo ya he puesto el hidrogel. ¿Alguien lo nota? Se nota un poco si miras el altavoz. ¿Qué lo veis? Pero vamos, casi no se nota, ¿eh? ¿Lo veis o no? hidrogel y luego el que os pongo de cristal templado que lleva los bordes se pega toda la pantalla vale para gustos colores a mí me gusta más este porque no no, le, no, no pesa tanto parece que no pero el hidrogel ahí el, el de cristal pesa ¿eh? me gusta más este es todo a gusto para colocarlo no es muy difícil tengo aquí uno de muestra lo he vendido este mi max 3 y he comprado otro ya y este es el protector de pantalla que le voy a poner para mi próximo mi max 3 veis se quita este se presenta Pam, ya está pegado, quito el otro y lo dejo caer. Repito, quito este, ¿sí? Lo coloco tranquilamente, sin ningún problema, y lo dejo perfecto encajado con los agujeros. Plac, sí Y ahora una vez está pegado, ya lo pego por los bordes y tal, hostia, está perfecto. Levanto, quito este y lo dejo caer. Y queda perfecto, ¿vale? Esta es la colocación. A hacer un... Iba... tenía... Os confieso que tenía montado un vídeo con... colocando dos protectores de pantalla, pero es que era un coñazo el vídeo un coñazo, me costaba más editar el vídeo que nada y el, el de cristal el cristal se pone y ya está no tiene misterio, respeta este y el de cristal también respetan he tenido el de cristal en el anterior porque tuve el Mi Max 3, veréis en el otro vídeo del desempaquetado que, tengo, que lo tenía en blanco el de cristal respeta perfectamente los sensores de proximidad, luminosidad, el LED de notificaciones y todo, eh no hay problema otra cosa, lo del LED que se me... Yo qué sé, hay veces que a veces la gente me lo pregunta. Cuando lo pones a cargar, el LED se enciende. Solo es blanco el LED. El LED se enciende. Cuando el teléfono está cargado completamente, el LED se apaga. Parece una tontería, pero hay gente que le, le gusta saberlo. Si parpadeas y si no sé qué... Lo pones, a, lo pones a cargar, LED se enciende, LED apagado, se ha acabado de cargar. Punto pelota. Y el protector de pantalla, ya hemos hablado de él. Fundas, para mí, para mi gusto. El negro queda perfecta esta funda, queda chulísima. ¿Vale? Tengo otra azul, pero que como la he vendido, la azul está guardada, pero vamos, entre esta de aquí, que os pondré para el pantallazo, y la azul, me da igual, esta es de gel y la azul es rígida. Ambas son para mí perfectas. Protegen la cámara, protruyen, las dos que os pondré, la cojáis del color que queráis, protruye la cámara y la protege, ¿vale? Y los altavoces quedan así... Más curioso, que no tiene el típico agujero gordo, sino que está perforado y se ve más se ve más curradita. Y aquí hay los detallitos. Estos. Para mí, estas son las mejores fundas. No pongo links abajo, porque no pretendo no pretendo que un rebaño de cabras vaya a comprar lo que yo diga, ¿no? porque si no, puedo manipular a la gente. No. Y yo te pongo el pantallazo, el patrón de búsqueda es, pues no sé, al igual lo encuentras tú mañana a mejor precio en otro vendedor. ¿Me explico? Y ya está. No creo que tenga que decir nada más. Cualquier duda, pues tengo un correo electrónico que podéis consultar. El teléfono este me ha encantado. Es un teléfono que creo que una vez al año sale. Eso también me parece muy importante. O sea, te compras algún teléfono ahora, el OnePlus 6 sale el 6T. El no sé qué, a medio año tienes otro. Y este sale cada año, ¿no? Yo he sido un fiel seguidor de Mi Max. He tenido el 1 y el 2 y el 3. Y este es el que más me gusta, evidentemente, porque es el 3, ¿no? Pero los otros no tenían la banda 800. A mí en el pueblo la banda 800 al principio no, pero ahora ya me, me es muy necesaria. Me tiene muy contento. Tiene funcionalidades muy buenas, como ya he comentado. Y el estéticamente hay una cosa que quiero dejar ya para acabar el vídeo, para matarlo aquí. Es que tiene, es el teléfono con este precio, que menos marcos tiene en el mercado. Fijaos bien, son ridículos los marquitos que tiene. O sea, 122 centímetros cuadrados de pantalla en un cuerpo así de grande, pero es que 122 centímetros cuadrados de pantalla son muchos centímetros cuadrados de pantalla. O sea, son el 80% del frontal aprovechado, es muy, está muy bien aprovechado. Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, todos estos diseños, todos estos diseños que nos están vendiendo, entre comillas, como sin bordes, tienen bordes. Y este es, es muy pequeño este borde. En realidad es muy chiquitín. Pondré imágenes comparando con el Redmi Note 5, por ejemplo. Es que es ridículo los bordes. Estoy, a mí eso me gusta mucho. El Redmi Note 5 tiene un borde aquí abajo inútil. Enorme, demasiado grande. BQ también, si nos vamos a poner a criticar, venga, pues nos ponemos también con BQ. Ni te cuento ya el Sony Xperia de este año, vaya tela. Etcétera, etcétera, ¿no? Es un marco comparable perfectamente con el del Samsung Galaxy Note 8. Es muy chiquitito, de verdad. Nada, quería terminar con esto. Creo que no me he dejado Nada. Cualquier duda, tengo un correo electrónico personal que me podéis consultar. El teléfono, por favor. Y nada más. Un saludo y que vaya muy bien. Adiós.